Haciendo contacto con eh, Juan Antigua, quien es el director de los comedores económicos eh, para que nos explique la situación de, de cómo se están llevando a cabo los los trabajos aquí eh, con relación a, a la entrega de, de raciones de comida cocinada eh, para el pueblo. Eh, ya, lo, ya tenemos el contacto. Sí. Buen día, tenemos, eh, repito, a Juan, a Juan Antigua, director de los comedores económicos. Eh, sí, a don Juan, ¿Buen día? buenos días. Hola, ¿Buen, día? buen día. Estamos en el aire, en el programa de mañana. Eh, parece que se cayó, vamos a ver. Habría que ver quién ha quedado dirigiendo. Hoy? Sí, ¿Buen sí, buen día, don Juan, ¿Buen día? buenos días, bienvenido al programa de mañana. Así que no me, no me escucha. ¿Me escucha? Bueno, déjeme llamarlo derecho entonces. Eh, mientras tanto sigan, sigan comentando, muchachos. bien es importante saber eh, cómo se ha estado dando. Por ejemplo, cuando te comuniques con él, hay sectores que dicen que no les ha llegado la relación de comida. Veamos en la parte de la ciudad que decía el amigo televidente que por allá no ha ido nadie. ¿Cuál es la logística que se está aplicando para llevar esa, esas raciones de comida que, de que los necesita. Eh, donde no hay producción, no hay comida. Esa es la preocupación de muchos ciudadanos en este momento. Vamos a ver si ya. Sí, sí. Eh, tengo eh, el contacto con el señor Juan Antigua, el director de los comedores económicos. Eh, don Juan, eh, buen día. Estamos en vivo en el programa de mañana. Eh, buenos días a todos ustedes. Qué placer me da escucharlo. Magnífico, eh, todos nosotros valoramos gracias juan eh, tenemos entendido que los comedores económicos están llevando eh, comida verdad eh, naturalmente cocida a los diferentes hogares del país pero específicamente aquí en san francisco de macorís y en la zona cómo se está haciendo el trabajo cuántas raciones se están entregando diarias nosotros, eh, en la, la en Vietnam, ahí, que fue declarada el país en la, en la urgencia sobre COVID-19. Eh, a partir de ahí, el personal de los comedores económicos a nivel nacional han hecho un extraordinario esfuerzo y de verdad, de verdad, que nosotros nos sentimos orgullosos de cada uno de nuestros empleados porque eh, lo están dando todo por el país por llevarle comida, cocida a cada uno de los rincones más apartados de la sociedad dominicana, eh, en San Francisco de Macorís, de verdad que hay que felicitar a ese equipo que está trabajando ahí, porque en, esta, en estos mismos momentos están produciendo sobre los 18.000 mil servicios y cada uno de esos servicios van a las comunidades, a los barrios, a la iglesia, y se están distribuyendo de una manera ordenada. Nosotros nos sentimos realmente orgullosos de este equipo de San Francisco de Macorís, y al igual que de los equipos que están funcionando en cada uno de las provincias de la República Dominicana. Nosotros estamos completamente. ¿Sí? dispuesto a seguir trabajando, lo estamos ya. haciendo, porque de verdad estos momentos el país necesita de, esos, de sus mejores mujeres y de sus mejores hombres. Por eso estamos trabajando, eh, por instrucciones del señor presidente de la República, para llevarle a cada uno de los hogares la comida se cocina, porque sabemos lo que se está presentando y lo que se va a presentar. Don Juan, eh, hay sectores que usted me acaba de decir, acaba, acaba de decirnos que eh, están entregando 18 mil raciones diarias aquí en San Francisco de Macorís, no, pero bueno, hay sectores más, más. más, bueno, pero hay sectores, por ejemplo, como la calle Castillo, en el sector Espínola y la Duarte Arriba, en San Francisco, que se están quejando de que no le ha llegado nada. ¿Qué tiene usted para decir ante esto? Bueno, eh, hay, equipos, hay muchos equipos en la calle, Voluntarios, voluntarios, voluntario, en la calle ayudando a la distribución de, de, de esos alimentos cosidos. Eh, si no ha llegado a los espinos, quizás es por negligencia de ellos mismos, porque los comedores están abiertos y solamente un comunitario o el párrafo o el líder religioso de la zona solamente lo que necesita es decir cuántos servicios necesitan y se les produce y se les lleva, Desde luego se lo lleva para que ellos distribuyan pero nosotros estamos trabajando para todos los sectores, no estamos excluyendo ningún sector en particular Entonces, ¿cuál es el procedimiento, don Juan, para, para Entonces, incluir? El procedimiento es que un voluntario eh, de la iglesia o junta de vecinos o eh, una personalidad diga mira en el barrio de, de capacito pues en un barrio eh, aquí ya vemos eh, qué sé yo 100 familias necesitamos 300 servicios entonces esos 300 servicios se reproducen, producen y se les llevan allá o ellos van y lo buscan y yo voy y ese es el único requisito que tenemos bien Carolina le pregunta, eh, bueno, varias preguntas en una: que hay gente que se han quejado de como que le han dado supuestamente solamente con con. En eh, videos. Ajá, en videos. Carolina, ah, sí. que se veje cosas, que a mí me digo que con. Hola, yo comé con con todos los días. No, pero de acompañar. no, no, Carolina, por favor, esto no. Dice: nosotros, eh, estamos dando, nosotros estamos dando comida suficiente: ah. arroz, habichuelas, carne, eh, pastas eh, eh locos y arenque, todo ese tipo de cosas eh, porque también entender que no, que no estamos no estamos en, en un restaurante para pedir a la carta, estamos dando un servicio de calidad con comida, comida que, que cualquier ser humano se la puede comer sin ninguna, sin ninguna eh, sospecha de que le no va a pasar nada, entonces bajo qué logística don Juan se están preparando esos alimentos, se están aplicando lo, lo, los protocolos de, de seguridad, bueno, Primero, el personal está protegido con su mascarilla, está con su guante. También los que lo distribuyen, andan con su mascarilla, andan con su guante. Eh, ese es el protocolo, que dice, está diciendo salud pública que hay que llevar la protección adecuada. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, su manita limpia y ese tipo de cosas. Correcto. Bueno, pues gracias al señor Juan Antigua. Quién es el director de los comedores económicos, ya se ha eh, manifestado con el pueblo. Atención a la zona alta de San Francisco de Macorís, que se han estado quejando. Él acaba de mencionar cuál es el procedimiento para adquirir verdad estas raciones eh, cocidas de, de alimentos por parte de los comedores económicos. De verdad, de verdad, que cualquier presidente eh, de la Junta de Vecinos de cualquier sector que quiera... Eh, Hace un levantamiento en su barrio y, y diga que necesitan tantas raciones de alimentos. Hay un personal aguerrido que trabaja. Yo no he visto una gente que trabaje más que, que los macorizanos cuando hay, un, cuando hay situaciones como esta. Porque de verdad, esa gente de comedor económico allá en San Francisco de Macorís está bueno, Muy bien. Bueno, gracias. ahí estuvo eh, Juan Antigua, director de los comedores económicos. Eh, a nivel nacional. Muchísimas gracias. ¿Tiene algún mensaje final, Don Juan? No, nada. Nuestro pueblo que estamos en una situación difícil, que como siempre nosotros sabemos superar las cosas que se nos presentan adversas. Nosotros sabemos que vamos a superar eso. Nosotros sabemos que San Francisco de Macorís tiene gente, mujeres y hombres que están dispuestos a, a ayudar a que se superen eso. Que nadie se haga amigos eh, en, en, en condiciones precarias por el COVID 19, la ¿verdad? verdad nosotros tenemos que estar pendientes a que San Francisco me supere esto correcto, bueno, Bien. muchísimas gracias al señor Juan Antigua, director de los comedores económicos, quien estuvo muchas con gracias. gracias muchas gracias a Juan Antigua Javier por la Ajá. intervención bueno, nosotros vamos a una pausa, señores, regresamos en breve no Ajá. se vayan, todavía hay más contenido del programa de mañana ¡Gracias!